Señora, ¿cómo estamos bien? Aquí San Juan al aparato, aquí Pelayo al aparato. 6 de la mañana, estamos yendo para un pedazo de evento... Pero para todos aquellos que os preguntáis normalmente ¡Ja! ¿El jabalí este con quién ha empatado? Ha llegado el momento por fin de enseñaros ¿De dónde ha salido este? ¿Qué ha ganado? ¿Cómo conseguir? Hoy os voy a contar con lujo de detalle Mi primera, no, no, la, de la segunda no hemos hablado ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y de qué manera conseguir? No va a ser la última medalla olímpica Hasta la fecha es mi primera y única Un pedazo de bronce Medalla olímpica Así que a la de tres, a la de dos Y a la de uno... Eh, que todavía no ha salido el sol. ¡Vamos! ¡Vaya! Tenemos unas cuatro horitas y media desde Barcelona hasta La Rioja, donde nos espera un evento deportivo internacional medallístico muy interesante, muy importante y muy especial. Um, y además, cuando lleguemos, lo vamos a estar retransmitiendo en Twitch desde las 2 del mediodía hasta las 8 de la tarde. Ya sabéis que normalmente... Todo los días, de todos los días, de todos los días, bueno, en realidad de lunes a viernes, hacemos directo de 2 del mediodía a 5 de la tarde. Empezamos a pedalear, 1 y 37, eh, hola, qué tal señora, cómo estamos, bien? Desde Manre desde, desde Asturias, Marcos dice desde, desde Blanes. Oye, a Romero, ¿me lo parece a mí o el Barça se ha propuesto fichar a toda la selección española? Yo creo que el talento hay que protegerlo ¿Sí? y creo que a veces... Eh... No eres más justo por ser igual con todos. Estoy haciendo mucho de deporte. ¿sí? Ve, ve. El otro día te oí que te decían que lo del tándem que lo podíamos hacer camino de Santiago. Sí. Bueno, yo es que soy gallego y, y soy un admirador del camino de Santiago. Claro, sí. lo he hecho dos veces andando. Si vamos en tándem. Si empezamos en Roncesvalles, 10 días no lo hacemos. Sí. 10 días. En 10 días lo hacemos desde Roncesvalles. Vale. Me gustó la idea. Tres horas haciendo rodillo y. Hablando de fútbol, hablando de multideporte, explicando aventuras, contando entrenos, pues hoy alargamos hasta las 8 de la noche. ¡Vamos, Atención, aviso de niebla más adelante. Ya estamos en el pedazo de fistro de auditorio de La Rioja. Ahora va a pasar una cosa muy top dentro. Ahora iremos con todo el tema de la medalla olímpica. Ahora os enseñaremos cómo estamos montando el directo, que esto va a ser muy crazy, que venimos más cargados que mulas. Pero, antes que nada, se ve que van a hacerme una entrevista secreta para Amazon Prime Video. Así que, shh, calladitos, no digáis nada. Nos vamos para la entrevista. Venga, ahora nos vemos, locos. A ver, sujeta la petaca o ponte la donde, sí. donde no se vea. ¿Abrirla más? Yo creo que ahí. ahí, no te molesta, ¿no? A ah, mi no. Con la boca pequeña con rosca, porque este es el otro. Para el lecho y claro, puedes poner esto. Vas a mirar a, a David, ¿vale? Y se va a hacer cosas, preguntas. ¿Qué haces con el Y en toda esta vida que llevas, ¿en qué momento te cruzas en el camino con, con Rocío? Pues hace menos de un año. Hace a Rocío la conozco de, de hace más tiempo, pero hace menos de un año eh, vamos a Bañolas y en ese momento, pues claro, eh, empezamos a viajar con ellos, empezamos a ir a carreras de Copa del Mundo. Es una especie de calcomanía o una especie de esponja de colo. A Rocío, tú tú dale una cosa que tenga dos ruedas. No es demasiado importante que sean redondas, ¿eh? o sea que tú de ruedas no con esas cuadradas. que estabais esperando por eso hablo así porque estoy nervioso ya que ha llegado el momento por fin de enseñaros cómo conseguir mi primera no, no, la, de la segunda no hemos hablado no va a ser la última medalla olímpica, un pedazo de bronce, a ver para los que hace menos que me conocéis yo soy medallista olímpico, la conseguí en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Me costó mi esfuerzo, pero como soy una persona perseverante, como soy una persona que no se rinde, y como soy una persona... ¡A ¡Ah, la mierda, hombre! ¡Cola, me entra ya! Que, que! Digo, digo, a ver si, digo, a ver si al final va a colar, y, y claro, me voy a venir arriba, me voy a sentir medallista y ya no te la... No, hay que... Si te queda de cojones, tío. ¿Qué te, ¿Qué te parece? ¿A que le queda bien, chicos? A claro, está hecha medida para mí. Está como mm, cortada... ¿Sabes? Esculpida para el jabalí. Venga, vente conmigo que vamos a por otra. Lo que... <risa> ¿Y el próximo día enseñamos otra? Pues, ahora nos vamos, pero antes... Tú... Uy, no sé si estás preparado para aguantarme mucho rato, ¿eh? Que yo peso más de los 60 que pesas tú, ¿eh? Bueno, ojo, cuidado. Que hoy tenemos aquí la presentación. Oficial del BH Templo Cafés Con dos medallistas olímpicos Que ahora yo le robo su medalla Pero luego la de Valero también la voy a robar Entonces, aparte de esto, de esta presentación Hoy ya hacemos oficial Que el señor Carlos Coloma Vuelve a las carreras ¿Y dónde y con quién vuelves a las carreras? Vuelvo en los Tartesos, Vuelva en el Rompío En un sitio brutal con Valentín San Juan Madre Así mía, que de pareja, nada. ¿eh? El día 3, 4... 5 y 6 de febrero Por parejas, leyenda de los tartesos Me va a reventar ¿Tú, Ahí que vamos a ver, a Coloma el biker O a Coloma el manager ¿O a Col no, no, Yo creo que vamos a ver a, a Coloma la burra la burra Venga, dale, dale venga, arranca ¡Opa! ¿Qué estás haciendo Logroño hoy? Mira, hoy es la presentación, hoy es el primer directo que hacemos desde que estamos cada día de 2 a 5 de la tarde, es el primer directo que hacemos especial en el que. Ha alargamos hasta las 8 de la tarde porque es la presentación del BH Templo Cafés, el equipo español de Mountain Bike, donde está David Valero, medallista olímpico, Carlos Coloma, medallista olímpico, Rocío del Alba, futura medallista olímpica, Natalia Fischer, campeona de Europa, con lo cual es una burrada lo que se hará hoy aquí presentando el equipo para este 2022 y mira, mira, qué pedazo de auditorio que tenemos aquí preparado ahora para hacer el streaming y luego para hacer toda la, la presentación, la presentación. Y el streaming. Sí, sí, sí, sí. Muy bien, muy bien, sí. muy bien. Bueno, pues ya viendo eh mañana movidísima wow. en en Cambarsa ¿eh, qué locura Valentín? qué locura porque ayer ya nos parecía que lo de Xavi había sido una... De hecho, ¿te acuerdas de ayer que dijiste, hostia? Y luego en el chat me lo decía, la gente me decía, hostia, me da la sensación que incluso Xavi ha tenido que asumir un papel que, no le... que quizás no era él quien tenía que decir eso. Hostia, y sale hoy Alemán y um, Alemán queremos un hijo tuyo. Eh, bueno, ahora tenemos que esperar esos movimientos, ese comunicado de la AFE, que han redactado más rápido que nunca, que también me, me parece sorprendente. Me parece, me parece sorprendente. Ha sido también, Valentín, una salida para ponerte. No, que no puedes salir, que te tenemos que ingresar y operar de urgencias. de que llegas tres horas más y da palmas. Flipa, loco, tío. Entonces, ¿cómo dices, a ver cómo que la voy a palmar, que tengo 27 horas, como que, a ver, que estoy bien, que no me pasa nada. Y dice, no, no, no, que... Entonces, claro, yo digo mucho a la gente, hijo, aprovecha la vida, vive y disfruta, o sea, la vida como si fuera el último día, porque no sabes qué te va a pasar. Mañana, sí, sí, es de Igual lo tiempo, es el último, sí, sí, sí. sí, yeah. sí. Otro flipao <risa> que podría estar en casa y dice: Hoy dice, ¿qué haces vacaciones. Nah, voy a salir a soltar un poco piernas. <risa> ya salí un y a por si acaso salgo a por unas. Al final, depende también de te, cómo te lo quieras tomar. Si te lo quieras tomar con eso de, venga, vamos a darle duro o, o cerrarte la habitación. Eh, pero a... a mí me gusta salir a disfrutar, a montar en bicicleta. Esta mañana hablaba con Pablo y bueno, a fin se contagia. También estaba a la concentrada en altura, que también lo, creo que lo necesitaba un poquito esa tranquilidad, esa paz que me da a mí la sierra, que tú sí. la, la, la, la sierra Sí, ahí en sierra ¿no? Claro. qué nos aparece por aquí ahora? ¡Véalo, véalo! el palerito? ¿Se la has esperado o no? No se la has esperado. con el sitio, ¿eh? para la ubicación, no ¿Qué dices, David? Ya estamos aquí, ¿eh? Ah, Menudo viajecito. Tú. Muchísimas gracias. No, no, hombre, importa, no. Me, me ha tirado la tarde entera hablando contigo, De ¿eh? momento ya, mucho que Ya nos hemos puesto al día otra vez sí. y ahora ya... Vale. No sé. Tío, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias muchas mucho ánimo, gracias. mucha fuerza y a remar con todo el equipo. Ahora nos vemos. Todo Venga, bien. ahora nos vemos. Venga. A darle duro hasta ahora. Y yo, chavales, ahora tengo que empezar a desmontar esto. Seguimos en directo porque a las 7 empieza el evento pero lo que tenemos que hacer es empezar a mover toda la mesa para que pueda montar el escenario. Vamos a intentar mover sin que se nos vaya al directo a tomar por saco. Y... Vamos <risa> <Como> para allá. <risa> Gracias también a, a Rioja Forum y a Volumen a la Rioja por dejarnos este, este anfiteatro, este teatro, porque es una auténtica pasada. Mía, esta se, se me queda grande, no sé, no sé a ti, pero bueno, oye, vamos a. a, a la mitad de la neurona funcionando bien. Confianza plena en todas los los, las facetas que te pueda decir, en todas en general. Resumen que de marzo a septiembre tenemos documentado horas y horas y horas que seguramente terminarán en una plataforma muy importante. Vamos a hacer muchísimas cosas, las vamos a hacer disfrutándolas y estamos creo que cambiando la forma de comunicar el mountain bike. Y el deporte en general, por lo menos, cumpliendo nuestro gran modelo. Totalmente, de acuerdo. Siempre un pionero aquí, de ya volvemos a estar en casa. Somos streamers ahora. Bueno, locura de presentación. Muchas gracias a Carlos Coloma, muchas gracias a todo el equipo del BH Templo Cafés, muchas gracias a Rocío, muchas gracias a Valero, muchas gracias a Pablo, muchas gracias a Natalia, a todo el equipo por acogerme de esta manera. Y, ojo cuidado, a partir del jueves, viernes, sábado y domingo de esta semana que viene, nos vamos de pareja con Carlitos Coloma a la leyenda de los tartesos. Cuatro etapas retransmitidas full equip en streaming en Twitch. Así que, Venga al canal de Twitch aquí abajo. Se viene movida de las buenas. Venga ese like. Qué si gana de carrera. Y de ver al jabalí reventado. <risa>